refugiarse en el asilo de las mansiones que uno tenga de su casa de su choza, de su rancho ¿m? porque realmente este es muy peligroso fíjense cómo ese vehículo sube las luces el que está ahí y el que está allá detrás enciende o sea que parece que había una patrulla fija de la policía ahí detrás cuando los Fascinerosos dicen ellos, que había mucho casquillo, vamos a creerle la policía, pues yo no, no se escuchaban disparos, a menos que ellos intentaran, dos motoristas solos, acarrar a y entrarle a tiro a una patrulla, ¿tiene lógica eso? No sé si eso tiene lógica, lo cierto es que él mira, comete un error grave, puede venir aquí, porque donde suenan disparos, lo primero que usted tiene que salir es corriendo para su casa, es guarecerse en el primer lugar que usted encuentre. Si usted tuvo la suerte de escucharlo, no se le pegó, porque si usted no lo escucha, lo que va a sentir es el dolor del impacto. Lamentablemente fue mortal. Buenas noches. Salud. Sí, buenas Pitágoras. Sí. Mira, en primer lugar. Sí. Que en el año aquí de San Francisco Macorís en ese momento no estaba en ese alrededor. Segundo, andaba una patrulla que andaba un comandante. ¿Tú me entiendes? Sí. La señora está en un sitio clave, para José Ibai. ¿Quién fue que le disparó? Se ve la señora que está en un sitio clave de frente, José Ibai. Se ve ese video, se ve que la señora era patrulla de eso, la señora de él. Eso, eso se ve en ese video. La señora está bien ubicada por ahí cerca. Y, y se pone a abrechar de frente. Donde está la, el vehículo, de allá para acá. Entonces, el general quiere decir una cosa. Y, y, y el coronel que andaba ahí, este nieto de esa patrulla, le está diciendo otra, general. Lo tiene confundido. El par de cosas, visiones, para que esa muerte se quede en una se quede en el aire, otra a darle un gusto a la familia, yo creo que esa investigación tiene que ir profunda, porque yo, yo confío más en la señora que está de frente, o sea, iba de frente a la patrulla, y ella o se va bien, ella estaba borracha, no estaba en drogada, estaba loca, no es loca, ya, si es una señora que es demente, o está, o de con droga, o está borracha, ya uno dice tú, ya no hay confianza en ella, pues en general se le puede creer. Pero ella está en una, en una ubicación cerca de Marío, observando la patrulla. Tuve que para mí, para mí, alante de Dios, yo creo que fue en ellos que lo, que lo mataron. Gracias. Gracias a ti, Francisco Alberto Polito. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Hermano, sí. esa situación, cuando lamentablemente recibió el disparo en la cabeza el abogado, que él se va y mira, mira hacia atrás. Y donde él está apuntando la mirada es hacia la patrulla, Pitágoras. ¿Cómo carajo? Si fue un delincuente de tiro por la espalda. Porque eh, el motor estaba a la espalda de él, según eh, los testigos, y al frente de donde recibió usted, el disparo en la cara, en la cabeza, venía de la de la patrulla. Entonces, ¿cómo puede ser que fue mano delincuente? Y la señora tiene razón. Gracias. Gracias a ti, yo lo que creo es que para que no pase lo mismo que pasó con Bradiville Valdera una rueda de prensa, en la procuraduría en la capital, un crimen que se quedó impune, incluso muchos entendiendo que ese informe pues lo que presentó fue un, una especie de espectáculo show bochornoso y mentiroso eh, queriendo establecer la tesis, verdad, que porque si la policía tenía prueba y la procuraduría de que fue un mismo miembro del FALPO que mata a Vladimir Valdela la Antigua, debieron someter a esa persona, presentar el arma. Entiendo yo como eh, una especie de profano en esa materia penal, pero entiendo con los mínimos conocimientos que tenemos. Es como cuando usted estudia medicina, que usted se hace médico, usted tiene las nociones, ¿verdad?, y como abogado uno tiene las nociones en este caso yo creo que debe es fácil, hay cámaras, hay más facilidad eh, las balas pueden hablar aquí me trajeron de las que cayeron ahí se utilizaron dos de 9 milímetros de acuerdo a lo que pude ver los casquillos que ya pues eh, eh, habían sido pues disparados y una que aparentemente pues se no llegó a detonar porque se le encasquilló y eh, esta sociedad exige y necesita que se esclarezca eso ahora bien, la pregunta importante es ¿quién es el responsable de esos muertos? ¿quién paga por ellos? ¿Quién puede restablecérselo a su familia? La vida es irreparable. Se perdió. En lo que el grupo de organizaciones populares que en las 14 provincias llamó la huelga tiene toda la razón. Por las exigencias acumuladas de grandes males que aquejan nuestra sociedad y que el gobierno no ha escuchado y que de estar resueltas no se estaría peleando en las provincias del Cibao ni en este país que yo sostengo y miren hace poco lo conversaba con el doctor Brach y decíamos nosotros, un diálogo ameno que siempre tenemos como grandes amigos cinéfilos, nos encanta el cine que en este país estaban dadas las condiciones para que se armara una revolución en cualquier momento. Nadie pudo advertir lo que iba a pasar y el surgimiento espontáneo de la revolución de abril del 65, ¿eh? Aquí ha habido estallidos sociales. Nadie pudo advertir cuando Jorge Blanco anuncia las medidas del Fondo Monetario Internacional en ese funesto abril, ni el paquete impositivo, la entifada que se formó, gente en la calle, muertos por doquier. Y este país está en unas condiciones que podía, podría estallar en cualquier momento una rebeldía a nivel civil. Porque si bien es cierto que aquí hay una oposición comprada, partidaria y política, no menos cierto es que aquí hay un pueblo con una verdadera oposición liderada por el Movimiento Verde, por una sociedad que, que ha tomado un protagonismo con muchas organizaciones que se han hecho protagonistas de esto. Buenas noches. Capitado, sí oye, oye, ¿qué es lo que pasa, mira? Que aquí como que no saben bregar en la autoridad. Uh -huh. Ellos están claros ellos tienen que estar claros de todo lo que se mueve y lo que hay ahí, güey. ellos tienen que sí. saber que ahí hay más de un 95% de que ellos fue que hicieron la vuelta porque mire el caso de la BOT en el caso de la BOT a, a, agarraron un tro de, de, de delincuentes mire ese muchacho que matan a los grullones ha hablan hombres un hombre de trabajo los delincuentes andan ahí muerto de risa aquí en el país dominicano Samaná, la capital de aquí y y nadie se mueve porque ellos es con, con el que les conviene, no se puede la vuelta de ellos. Pero ellos están claros que tienen más de un 95% que fue en ellos los que cometieron esa vuelta de licenciado. Porque ellos se ven el vehículo allá cuando los motores pasan, ellos de frente dan la luz, son ellos los que los que sueltan ese, ese ramazo para allá. Entonces ellos quieren tapar eso con un dedo. Pero ellos saben, ellos están claros de todo lo que es, que le den. Un, Luveide a eso, y que digan de una vez, que pongan a la gente claro lo que fueron. Como el tipo, como el caso de Blas, dos niños en la y esos delincuentes, ahí de risa porque aquí como que no hay respeto entre este país, no me encuentro como decirte. Ellos hacen todo el encharque que hacen, encharcan al otro, quieren tirarle muerto al otro. Eh, como el caso de Vladimir, ellos tan claros con qué lo que es con eso y no buscan a nadie. Si yo se lo vi a Vladimir Guerrero, un pelotero, una figura de esa ...a tiempo que ya habían andado... ...y es así mi mano... ...pero ellos tan claros de todo lo que ellos... están claros... ...que pongan la cosa clara... ...porque ellos priven el reto en la calle... ...y echar cae al otro... ...pero eso no es así no... ...que pongan la cosa como es... ...eso es todo... Muy bien, gracias a ti por tu llamada... Mm, ...esa es parte de, del saldo... ...entonces digo yo... ...que por el lado está... ...están las organizaciones populares... ...con toda la razón para protestar de sobra... ...en el país... Y por otro lado, pues, está las autoridades del gobierno diciendo que ellos están trabajando, al punto que el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antiguo, como lo analizamos ayer, que se equivocó, creo que debe corregir su declaración y pedirle a este pueblo excusas públicas, porque los únicos locos de este pueblo están en el poder, locos y hartos de dinero, y locos, e in, están así inflados de poder y a lo mejor loco será quien se cree sano y no se sabe si el primer paciente del psiquiátrico que él llama para que se construya aquí sea él yo no me considero loco, me considero una persona totalmente normal y no creo que debiéramos meternos a todos en el mismo paquete yo lo que entiendo es que hay que ser menos soberbio y más humilde. Un humilde consejo que doy desde aquí hoy. Debe ser asesorado. Antes de hablar de manera desenfrenada, haga lo que hacen otras figuras. Búsquese un speaker, un vocero, un relacionista verdadero, de, um, político. No a nivel de comunicador, porque el pobre Israel parece. Eh, ¿Verdad? Es comunicador, pero usted se busca un político que sea vocero, suyo. Puede ser hasta su hermano, Bullo, antiguo. ¿Para qué de las declaraciones si usted no está en condiciones de controlar sus emociones? Que dije ayer que estoy en parte de acuerdo con las declaraciones de él, porque tiene luces. Él dice que se pierde, se perdieron millones en las 14 provincias del Cibao, claro que sí. Se perdieron dos vidas, irreparables. Yo estoy de acuerdo. ¿A quién le damos la responsabilidad de esas vidas perdidas? Que salen encapuchados a atracar. Me llamaban aquí la gente desesperada, ahora están en tal sitio, ahora están en tal otro. Pero uno se pregunta, ¿quién es el culpable de que haya tantos encapuchados? Que salgan precisamente cuando hay huelga. No aparecen en otro momento. Pero aquí nos atracan, nos roban y nos matan a diario, sin capuchas, sin máscaras, todos los días. Y nadie hace nada. Nosotros no tenemos protección. Buenas noches. Sí. Escúchame que tú vas a llamar otra vez. Sí. Mira, pita, respeto al gobernador. Yo vi ese video que hay tiro que hay que hacer un, un, un hospital psiquiatra para todos los convocantes de la huelga, para todos los grupos. Pues yo quiero decirle a él, pues primero, que él tiene que revisarse. Cuando, cuando va a una huelga, él dice que no es necesario una huelga, eso no hace falta, porque el gobierno está trabajando. La edad que tiene ese señor ya está pidiendo el juicio. Alante de Dios, yo sé que él está pidiendo, porque ese señor no es de ahora. Ya le la edad que tiene Juanito ese señor, ese señor él viene del de él va y está borrando. ¿Cómo le va a decir a, a este pueblo que el gobierno está cumpliendo con todas las obras? ¿A dónde están las obras? Yo creo que el hospital que hay que hacer de, de Cicriata es para él el primer lugar, segundo para la calle Alegría, para todos los funcionarios, porque todo, todo que hay que meterlos. Porque ellos creen que este país está bien y todos los pueblos están Yo creo que hay que agarrar todos todo los funcionarios y meterlos eh, ahí, ahí, ahí, todos ahí. Y tú eh, todos esos millones que se perdieron, en las 14 provincias, todo lo que se movió, ¿cuáles son los responsables? Yo te voy a decir cuáles son. Los funcionarios del gobierno de allá de la capital, los fuertes, que, eh, que, que, que, que tienen el dinero para resolver en los pueblos, y el gobierno de Daniel Medina. Esa muerte hay que... Esas muertes que están por ahí, hay que sacarla a ellos, güey. Igualito el gobierno lo sabe. Esos son ellos que esperan cosas así. Pues no resolver los pueblos. Saben los capuchados, ladrones y se aprovechan. Cuando van un movimiento de huelga. Pero eso, es, es, esos grupos de, de huelga son muchachos serios. Lo que quieren es porvenir y progreso en cada pueblo. Gracias, Pitágoras. Gracias a ti. Buenas noches. Oye, por aquí, por la caperuza Pitágora. yo no he podido ver tu este programa, porque se llevaron a los hoy, hoy, temprano en la mañana, y se la trajeron a las cuatro, volviste a llevar a las seis, diciendo, diciendo que dos circuitos entraron a en la avería, si va a 101 y 102, y esa gente, diciendo que en la avería, que no se saben cuándo va, va otra vez a entrar, a entrar en otra vez su circuito, circuitos, Pitágoras, sabe lo que es este abuso son unos abusadores y la gente no son unidos ese, ese es el problema de, de, de, de este problema de, de, de este país pitado. y la huelga aquí hay que hacerle huelga por un tubo yo, yo apoyo al señor que que, que estaba llamando aquí es que si no se le hace huelga aquí no no, no no se hacen conquistas la lucha populares y los grupos populares deben seguir haciendo huelgas ahora que hayan de aquí a diciembre 15 o 20 huelga y para, para ver si, si, si cae este gobierno este gobierno no sirve la gente desde el norte de, se, se hacen un con nosotros y se ríen y se burlan porque cada vez que se lleva la luz por una hora son un millón doscientos, doscientos cincuenta mil pesos ellos se ahorran por cada hora de luz esos ladronazos ladronazo desde el norte gracias a Leonel Fernández y a, este, y a Leonel Fernández que privatizó todo y este gobierno que sigue con esos Si ustedes se unieran, buenas noches. Van 2000 o 3000 familias que viven ahí. Se, van todos los dueños de, de esas urbanizaciones, le hacen un piquete al Norte y dicen si se siguen llevando la luz no pagamos este mes. Ya que se estremece el Norte con las pérdidas que tiene. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Tengo una aquí primero. Para, primero este, y después allá. Sí. Dígame usted. Pitágora. Sí. Ajá. Primero le habla José Medina, responsablemente, te voy a decir. Sí. Yo quiero saber por qué cuando las huelgas son municipales para el ayuntamiento, el Farco no colabora. ¿Tú no sabes por qué? Okay. Muchas gracias por tu llamada tan valiosa ¿Tengo la llamadita de estudio ahí todavía? Buenas noches señor, eh, dígame Buenas Sí. No sé si tú te has enterado por ahí De un señor Que dio un millón de pesos Para una bomba a un regidor ¿Tú crees que el que, ocurre, que No coja hay. Ahora ni aparece ni el millón de pesos Ni la aclaración para la bomba Qué bueno, bueno, si el, si el propietario de esa, de esa bomba o no sé cómo se llama tiene algún tipo de, de diferencia algún tipo de problema legal con ese regidor que tampoco sé quién es me gustaría entonces que me llamara y que me dijera en qué consiste su reclamo y si él ha apoderado a algún tribunal en ese caso porque hay que cuidarse si el señor pues tiene las pruebas de que ha sido extorsionado por un regidor, pues yo entiendo que él debe presentarla ante la fiscalía, formalizarlo a través de una querella y entonces nosotros pues darle aquí esencia a eso, no puedo darle aquí esencia a rumores. Me debo cuidar mucho primero pues, como abogado, la imagen de nuestro espacio, como periodista y la imagen de esta planta televisiva que es la que nos ha dado la oportunidad pues de, de exponer aquí. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Picado, no se puede de este pueblo hace lo que quieras. Oye, Picard, si llega a la huella. Tengo yo que comprar una receta a mi mamá que está mala. Y encontré una patrulla en la entrada de Madeja. Y para ello dejarme ahí tuve que darle los 50 pesos de la.. De la... La receta. Ahí está lo que nosotros decimos. Y entonces... Este, este, o, o sea, la tú ibas a comprar una receta, tenía 500 pesos para eso y para que ellos te dejaran pasar tuviste que dar los 500 pesos. Los 500 pesos. Y, ¿y, ¿Y qué con te di con el, y, y con Entonces, general Orison Olivense Minaya, nos quejamos de los encapuchados y vamos a permitir que también uniformados hagan esto. Estamos mal. Entonces, ¿a quién, ¿a quién acude el pueblo? Antes uno decía, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado, pero Roberto Gómez Golaño murió y con él el Chapulín también no tenemos defensor, buenas noches, sí dígame, ajá Ya, déjalo ahí, que no es de muerte. No quiero recordarles a todos ustedes que este programa llega gracias al Centro Médico Doctor Ovalle.